Y un hombre enfermo, una cama. Aseguran en el marco de las declaraciones que tienen varios meses exigiendo las demandas y a la fecha las autoridades no han mostrado interés en buscar solución viable. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.